¿Tú nunca armás un arbolito de Navidad? ¡Ay, no! ¡Me gusta! qué? Okay? ¡Mátalo! ¡Uy! Ah. Yo creo que esto no fue una buena idea. Mis amores, hay problemas técnicos ah, bueno, con el arbolito de Navidad. Sí. Kate, ¿estás molesta? Triste. <risa> He quitado y puesto esta cosa tres veces. ¿Por qué, ¿Por qué la quitaste? ¡Delista! Navidad! Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boys. bienvenidos a un nuevo video y adivinen qué, ya llegó la Navidad. Oigan, llegó la Navidad y se me cae la cámara y por supuesto, que para Navidad hay que hacer algo muy especial, especial, especial. Eso es pues obviamente compartir con los seres queridos, compartir con la gente maravillosa que amamos, que queremos, que apreciamos. Y obviamente dar un poco de nosotros a los que nos rodean. Pero el día de hoy les doy la bienvenida a este hogar. Porque vamos a hacer un video súper épico. Vamos a armar nada más y nada menos que el arbolito de Navidad. Es un arbolito de Navidad netamente mexicano. Así que aquí empezamos. que mostrarles porque por acá llegaron varias cositas de navidad miren aquí está el arbolito por acá está, cómo le llaman a esto esferas de vidrio soplado, pero estas son súper especiales porque tienen diseñitos de talavera y las talaveras son algo muy tradicional de México, pero acá hay algo que les quiero mostrar que a mí me encantó muchísimo pero me empezó a encantar más cuando descubrí su verdadero significado, vean esto Aquí lo tienen gente, miren esta belleza con lo que vamos a decorar el hermoso arbolito navideño mexicano Son estas piñatas y que tienen un significado muy especial Se supone que son piñatas de siete picos, siete picos que representan los pecados capitales Y otra historia bastante larga que se las voy a dejar aquí en el video que subí Sobre las tradiciones de la navidad mexicana por acá tengo más vidrio soplado y tengo que confesarles que es la primera vez que yo veo algo como esto en mi vida. Nunca había visto algo así. O sea, obviamente había visto estos diseños, pero no sabía que se utilizaban también, que se podían usar para el arbolito de Navidad. Así que nada, esto creo que va a quedar súper cool. Y también estas bellezas. Mírenlas. No, mejor vamos a empezar a armar ese arbolito ya porque yo creo que va a quedar divino. Y acá les presento a Gise. ¿En qué andas Gise? Y estaba leyendo un poquito de la historia del, del árbol de Navidad Me parece súper interesante Porque yo pensaba que aquí no ponían arbolito de Navidad ¿En México? Ah. ¿Por qué? Si estamos en Latinoamérica, obvio, sí Bueno, lo que pasa es que, eh, no sé Ha llegado Navidad La familia... Ay, no, miren mi cuarto porque está todo tirado Gise, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? <risa> Ay, ¿Qué estás haciendo, Gise? Nada <risa> Primero se pone el mantel. Para mí eso es bien raro, porque qué tal si el árbol no entra después Bueno, la verdad no sé por qué Primero hay que armar el árbol, ¿no crees? ¿Tú nunca armó un arbolito en Navidad? Yo sí, solo que no me acuerdo cómo se pone Qué, era, qué bueno, era lo que iba primero Pero bueno, yo creo que va a ser el árbol entonces ¡Ay no, no me gusta! ¿Eso qué? ¡Mátalo! ¿Cómo? No tengo idea. Acá? Ni siquiera sé qué tipo de animalito es. Pero ahí está. Y se apura, eso parece un cangrejo. Tengo alergia. Papi, ¿Tienes algo para romper aquí? No tengo nada para romper. Uy. <risa> ¿Será que lo logra o no lo logra? Ustedes comenten aquí a ver. ¿Qué pasó? <risa> Mucha alergia. <¿cómo? risa> que esto no fue una buena idea oh, ay wow. esto está bien fácil sí no sabía cómo era no no gente cómo así que ya no sabía wow. cómo era eso en mi casa toda la vida hemos armado arbolito artificial creo que nada más como uno o dos años fue que armamos arbolito de, de los reales pero como es que <ríe> El tema es que si ustedes compran arbolitos artificiales Los pueden guardar para el siguiente año, siguiente año, siguiente año Y no afectan al medio ambiente Pero miren, es muy fácil, nada más es como que abrir Ah, sí, está súper fácil ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren esto! Si <risa> ¡Wow! sí son caramelitos de verdad Gise, ¿tú no sabes cuántos años tienen esos caramelos allí? No tienes idea y te lo estás comiendo Esta es, este es la primera pieza, ok Aquí ven Ajá. Acabo de fundar Sembrar un nuevo árbol <risa> Oye, ¿sabes qué? Algo difícil que va a ser Encontrar cuál es la pieza de abajo Hemos descubierto la pieza más grande de este árbol Entra Uy, oh, sí entró Uy, oh, se abre solo y dice Mira, ve esa no es la más grande, Kate. Esa no es. No, no es, porque mira, es, esto está corto y se supone que el árbol es más grande abajo, es más pomposo. ¿No ah, te sí, tienes razón. ¡Ah! Mira, qué inteligente <ríe> me saliste, Gise. Bueno, y entonces vamos ¿eh? a retirar esta pieza. 3, 2, 1. ¡Tara! Alguien acaba de descubrir para qué son estas tuercas no, Yo creo que era para esto, pero ahora no le veo los huecos Jamás pensé, nunca imaginé que la tuerca no iba ahí, ¿ok? <risa> Utilicen el manual, no se vayan a confundir, la tuerca va aquí, Gise Observas, va allí abajo lo acabo de Lo acabo de confirmar, vamos a poner esa, esa tuerca Y así va este asunto, gente, así va este arbolito A ver, muéstranos, Gise, que tú eres más grande del arbolito Deja de bloquear y ponte a hacer el arbolito. Pero muéstranos cómo tú eres más grande que el arbolito. <risa> Mentira, gente. Ustedes saben que Gise es pequeñísima. Gise, muéstranos cómo eres más grande que el arbolito. Así va el arbolito, yo estoy un poquito cansadita. Entonces voy a sentarme aquí a conversarles un poquito a ustedes. Hace poco subí un video a mi canal en donde hablaba acerca de cómo es la Navidad aquí en México. Este es precisamente la primera Navidad, eh, o el primer, no sé, diciembre. Y es súper bonito, es súper bonito. Salimos con un amigo que nos explicaba cómo eran las tradiciones. Y hay una tradición que necesito, necesito probar. Algo que ustedes tienen de tradición mexicana y es el ponche navideño para nosotros ponche navideño en Panamá es algo totalmente diferente un ponche navideño en Panamá es una bebida un tanto cremosita y se hace con huevo se llama de hecho ponche de huevo pero es una cosa tan rica y tan maravillosa que si yo tuviera ponche de huevo aquí en México, yo le repartiría ponche de huevo gratis a todo mundo en la calle. Otra tradición mexicana que me deja pensando muchísimo es esa que habla acerca de la piñata. En la noche buena del 24 para el 25, luego de las posadas, se rompe una piñata como celebrando el cumpleaños de Jesús Cuando yo escuché eso por primera vez para mí fue Oh wow, como que piñata en Navidad Eso pues no existe en nuestro país Pero el significado me hizo como que abrir mi mente Y que pff, me explotó la mente porque dije Claro, tiene sentido Una piñata para celebrar el cumpleaños del niño Dios Y eso fue demasiado cool Me gustó muchísimo descubrir eso de la tradición Pero la piñata no se rompe por el niño Jesús ¿Por qué se rompe? Porque se supone que cuando tú rompes la piñata Tú estás como destruyendo todos esos pecados capitales Sí, pero por ahí me contento. dijeron que como había nacido el niño Dios y era su cumpleaños Había que celebrarle con piñata ¿Ah, sí? Sí ¡Guau! Wow, entonces tengo que leer un poquito más porque no me voy a Yo lo que pienso es que cuando le pongamos los adornitos y las cosas y lo decoremos Seguramente se, se va a ver mejor pero yo creo que fue más la caja que el árbol Si sí, la caja era como más <risa> grande que el árbol, ¿no? ¡Qué cajón! ¡Ay, qué pía! ¿Qué pía? ¿Qué pía? ¿Qué es eso? <risa> Oye, pero vamos a empezar a ponerle las cositas A ver si ese árbol cambia, gente ¿Qué piensan ustedes? ¿Va a cambiar o no va a cambiar? Comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios Si te comentarios. pones a trabajar, tal vez cambie de miren cómo va esto Estas esperas son bellas, son bellas Miren esto este tipo de cosas son hechas por artesanos locales, por artesanos mexicanos, gente, por artesanos, por hermanos mexicanos hecho a mano desde Puebla, directo desde Puebla vienen estas bellezas que estamos usando hoy para nuestro arbolito navideño ¿Verdad, Gise? Estoy enamorada ¿Estás enamorada ya? Es que yo sé sí. todo lo que yo hago, enamora Y yo hice esa obra de arte llamada Arbolito <risa> llama Arbolito Navideño Mexicano Muy bonito ¿Qué pasó, cubanita? ¡Muy bonito, chico! Esto está bien bello. <risa> mi amor, tráeme unos tamales, por favor. <risa> Yo creo que tú te fuiste un la, poquito la, la, la, la. de me isla. Te fuiste de otra isla. Me cambié de isla, perdón. Perdón a mi boricua, perdón a mi hermano. <risa> eh, se cambió, se cambió el acento. nosotros podemos imitar muy bien todo esto, así que ustedes pregunten. ¡Las micas! <risa> eso, ¿Eso no le salió? ¡Eso no me sale! <risa> ¿Qué hiciste, Cate? Las dos conexiones que tienen los palitos Ajá. Las puse juntas Eso fue lo que hice esto, esto Mira, te voy vez. a mostrar, ven a ver Mira Esto fue lo que hice, entonces no. Esto fue lo que hice no, está... Mis amores, hay problemas técnicos Con el arbolito de navidad Pero técnicos de verdad, miren eso Quitamos todo lo que ya teníamos armado y pusimos las luces para probarlas y solo prenden las luces de arriba te ¿estás molesta? Triste <risa> He quitado y puesto esta cosa tres veces Sí y nada Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es probarla porque trabajamos muy feo Oh, llegó oh, sí. la Navidad y... y se alegre estás Vamos si a usar, usar esta ¿Por qué la quitaste? Vamos a usar esta Dale pues Sí, vamos Ok Y eso nos fue muchísimo La luz del día por acá Poniendo el, arbol, el, el arbolito de la casa ¿Cuántas horas tenemos en esto, Gise? Como de las 3 y media, gente Y ya son las 7 7 de la noche Porque hemos tenido que quitar Y poner varias veces Entonces ha sido un reto bastante No pensé que iba a ser complicado. Tan complicado Yo tampoco Pero lo pero que veo lo, lo que veo me está gustando Así que, gente, quédense hasta el final Para ver cómo queda esta belleza Ya ni labial tengo, fíjense esto es un momento decisivamente importante, ¿verdad? Ocho. Ocho picos. Entonces son ocho pecados capitales, dice. Seguramente, por eso tiene ocho picos. Bueno, vean, vamos a montar esas piñatitas aquí en el árbol a ver qué tal quedan. Con esta piñatita bautizaremos el árbol de Navidad. Está muy bonita, me encantó, muchos colores. Divertido, de hecho me recuerda al carnaval de Panamá. Pero bueno, acá les voy a mostrar mi carabelita ¿Cómo le vas ¿eh? a poner? ¡Carolina! Carolina, dale, esta se va a llamar Carolina yeah. De hecho se parece a ti, es como amarillita, como tú ¿Quieres, quiere ¿Quieres...? Ay, chucha, casi se me cae Che, ten cuidado Esto es vidrio soplado y se puede caer en cualquier momento y se daña Gente, vamos a montar a Carolina en el arbolito ¿Les parece? Acompáñenme vamos a ponerle... No, Carolina Carolina, pues, ok ¡Se me cae! Tengo tanto miedo porque es tan frágil Aquí tengo... Como su soporte, lo voy a poner por aquí, cerca de. de, de, de aquí. <risa> Vamos a ver qué tal se ve tan, tan, tan, tan. Y ahí la tenemos, a Carolina. ¿Qué le parece? Bueno, gente, ya estoy intentando poner la estrella, pero tampoco sirve Katea. ¿eh? No enciende la luz, no sé qué sucede. Uno, dos, tres. ¡Taray! ¡Ah! ¡Feliz, <risa> <¿Te> taray <risa> feliz Nuestro arbolito mexicano Miren esa belleza Pensé que nunca había visto un árbol tan bonito Pero bueno, se lo presento Preséntalo, preséntalo Miren ese arbolito Navideño Oigan, la estrella no sirvió Pero prometemos arreglarla pronto We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy Y bueno gente, finalmente llegamos... A la parte final de este video, valga la redundancia Lo más importante de todo esto Es que ustedes tengan en su corazón y en su mente El compartir para estas fechas Porque estas fechas son precisamente para eso Para pasarla en familia, para perdonar Para amar a los amigos, para amar a los hermanos Para amar al enemigo, inclusive Independientemente del arbolito Lo importante es estar siempre en familia Y aquí en México, algo muy bonito Es que trae un montón de costumbres con ella Desde los platos típicos que se comen para Navidad desde la flor de, de Nochebuena, las posadas que hacen, los tamales que comen Es de verdad realmente sorprendente y maravilloso poder vivir algo tan especial Independientemente de cómo se celebra la Navidad en tu país Estoy segura que el verdadero sentido de la Navidad es brindar, ofrecer amor Entonces nada, espero que hayan disfrutado muchísimo este video Pásenla con sus familiares, con sus seres queridos, díganle a la gente, díganle a sus padres, díganle a los que los rodean, los amo, los quiero, los adoro, sin pensarlo dos veces, porque definitivamente que este es el tiempo más bonito para hacerlo. Yo soy Catherine Boyce, espero que han disfrutado muchísimo este video, por favor no se olviden que Gisa también subió un video a su canal, se los dejo aquí abajo en la cajilla de información y sobre todo no se olviden que ahora en época navideña, en época de diciembre, estoy subiendo contenido casi todos los días al canal, así que no se pierdan el video. De mañana, si no te has suscrito a este canal suscríbete, ya activa las notificaciones en este momento porque esa es la única manera en que YouTube te va a avisar si subí un nuevo video los dejo con un beso enorme, ah y antes de que se me olvide, recuerden que estoy haciendo es una dinámica en donde se pueden ganar una llamada o varias llamadas, videollamadas completamente así privadas con Gise y conmigo. Y ustedes pueden estar del lado de allá con quienes quieran, con sus vecinos, con sus amigos, con sus padres, como ustedes quieran. Solamente tienen que comentar el primer comentario que les dejo aquí abajo de este video que está pineado ese comentario y pueden ganar fácilmente esa llamada. Y ahora sí, ya. Me voy, hasta pronto y los espero mañana por este canal. Bye, bye.